Este primer módulo trata del objeto de estudio de la microeconomía. Está compuesto por cuatro apartados. El primero eh, es el del concepto de la economía. El segundo es la escasez. El tercero nos hablará de la asignación de los recursos escasos en microeconomía. Y finalmente el cuarto apartado habla de las diferencias entre micro y macroeconomía. Pasando a desarrollar el primer epígrafe de este módulo, el concepto de economía, partiremos de una definición tradicional, muy utilizada de economía, que es aquella que nos define a la economía como esa ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Vamos a desarrollar cada uno de estos apartaditos, cada uno de estos términos. En primer lugar, hemos dicho que es una ciencia. ¿Por qué decimos que la economía es una ciencia? Decimos que la economía es una ciencia porque utiliza un método científico. ¿En qué consiste utilizar un método científico? Consiste en partir de la observación de hecho de la realidad, a partir de los problemas, formulamos hipótesis, hipótesis de comportamiento. Después, esas hipótesis hay que contrastarlas y, finalmente, si eso es así, llegamos a eh, formular modelos o leyes. Bien, un ejemplo. Imaginarnos a un señor que está sentado debajo de una manzana y le queda una manzana en la cabeza. Bien, esa es la observación de la realidad es que ha caído una manzana. ¿Qué hipótesis se puede formular? Puede pensar, bueno, a lo mejor es que los cuerpos se atraen en función de su masa. Tiene que contrastarlo y lo prueba con una manzana, con una piedra, con cálculos obviamente mucho más exhaustivos y mucho más complicados. Y llega a formular finalmente, una vez que ha contrastado, que eso ocurre llega a formular la ley de la gravedad. Bien, ¿qué haría un economista? Un economista puede estudiar igualmente las manzanas, pero no en ese, no en ese mismo sentido. Puede ir a la frutería y, y ver que ha, ha aumentado el precio de las manzanas desde, desde la última vez que fue. Le puede preguntar a su amigo del frutero eh, qué ha pasado con la venta de manzanas y le, muy probablemente le dirá que ha disminuido ante ese incremento en el precio. Claro. Eso es una observación que está realizando, eh, eh. como veíamos en la observación de que le caía la manzana al otro señor en la cabeza. Bien. Eh, Se puede plantear una hipótesis. Una hipótesis sería que al incrementarse el precio de un bien, la cantidad que los consumidores demandan disminuye. Tendrá que contrastar esa hipótesis a continuación. Puede hacerlo consultando en distintas eh, fruterías o cambiando de bienes una ley se ha de cumplir para todos los casos posibles, entonces puede con, probarlo con las manzanas, con los kiwis, con los coches, con los televisores, etcétera, etcétera. Y en un establecimiento, en otro, puede realizar un estudio tan concienzudo como queramos. Y, ah, si sí, observa que finalmente que esa, esa relación inversa entre precios y cantidades se cumple siempre, puede llegar a formular la ley de la ley. Con todas las peculiaridades, con todas las matizaciones que queramos introducir, pero esa es la forma de trabajar eh, de una manera científica. Entonces dijimos, la economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. El segundo eh, epígrafe de este módulo eh, hemos dicho que era la escasez. ¿En qué consiste eso de que sean recursos escasos? Eh, que algo sea escaso no significa que haya poco. No significa que haya poco. Puede haber poco de una determinada cosa y no por ello ser escaso. Porque la escasez es un concepto relativo. Depende de la oferta y de la demanda. No basta con que haya poco. Tréboles de cinco hojas. Pues probablemente haya muy poquitos, pero bueno, nadie lo demanda. ¿Para qué quieres un trébol de cinco hojas? Tal vez alguien piense, bueno, los tréboles de cuatro hojas dan buena suerte. Pues si lo busque, usted dispuesto a pagar una mínima cantidad de dinero por ello lo tráveres de decir hojas, nadie lo demanda. Habrá muy poquitos en la naturaleza, porque eso no es una cosa habitual. Eh, ¿Es escaso? No es escaso, por tanto, porque nadie lo demanda. Aunque haya poco, nadie lo demanda. Igualmente, el hecho de que haya mucho, una gran cantidad de una determinada cosa, de un determinado bien, de un determinado servicio, no significa que deje de ser escaso. Pensemos en el petróleo. El petróleo, ¿Hay petróleo bajo la superficie terrestre? Pues hoy por hoy todavía hay mucho petróleo. Cada día se sacan millones y millones de barriles de petróleo de, del subsuelo. Hay mucho. ¿Pero es escaso? Efectivamente es escaso. ¿Por qué? Porque lo demandamos. Lo demandamos en una gran cuantía, en una gran cantidad. Entonces, eso hace que se produzca esa escasez, que todos queramos de algo que para todo lo que queremos se convierte en escaso que haya poco no significa que no sea escaso, el que haya mucho no significa que deje de serlo. La escasez es ese concepto relativo. La escasez, por supuesto, no es uniforme. En lo que en unos sitios es escaso, en otros puede ser todo lo contrario. Eh, podemos hablar de, del sol, podemos hablar de eh, que es algo que en unos territorios hay mucho más y en otros mucho menos. El agua, que en unos territorios puede ser muy escasa y el otro puede ser tan abundante que cubra sobradamente las necesidades de la población, etcétera etcétera Cualquier cosa que podamos imaginar puede tener diferencias en su escasez desde el punto de vista geográfico. Igualmente la escasez eh, tiene diferencias desde el punto de vista temporal, algo que hoy es escaso mañana puede dejar de serlo y viceversa. El petróleo que estábamos mencionando antes, el petróleo hoy le decimos que es escaso, pero si mañana descubrimos una fuente de energía alternativa mucho más barata y menos contaminante, etcétera, etcétera, con toda una serie de características positivas, el petróleo dejaría de ser escaso porque dejaríamos de demandarlo. Eh, del mismo modo, algo que hoy no es escaso, mañana puede empezar a serlo, ¿no? Porque se ponga de moda o porque empecemos a utilizarlo de una forma acelerada, etcétera, etcétera. En el material complementario que tenéis, en el texto que tenéis para este módulo, podéis ver algunos ejemplos de la sobrepesca del atún, etcétera, etcétera, que nos hablan de esa escasez. Bien, eh, ¿cuál es un, un instrumento que nos sirve para medir la escasez? Un instrumento que habitualmente utilizamos para medir la escasez son los precios. Los precios son un instrumento que nos sirve para ver esa escasez. Los precios de las cosas no representan la importancia que para nosotros tiene, eso es importante darse cuenta, sino eh, que nos muestran la escasez. Por ejemplo, un diamante. Un diamante es algo que es bastante caro. ¿Por qué? Por la escasez. Por las diferencias entre la oferta y la demanda, por la relación que existe entre la oferta que hay y la demanda. El agua, un vaso de agua. Si yo abro el grifo en mi casa y bebo agua, pues eso me va a costar una cantidad irrisoria de dinero mínima. Sin embargo, es muy importante para mí, porque el agua es fundamental para que yo viva. El diamante es fundamental para que yo viva, pues no, normalmente no. Nadie vive de comer diamantes. El, lo que estamos viendo entonces es que lo que nos está dando la información acerca de los precios es la escasez y no la importancia que tiene. El agua es fundamental, tiene un precio barato, porque cuando sea escasa hay una gran cantidad hay una gran cantidad y, por lo tanto, no hace que su precio suba tanto como en el caso de los diamantes, en el que la relación entre la oferta y la demanda hace, por esa escasez que existe, hace que el precio suba. Bien, ¿Quién padece la escasez? ¿Quién sufre la escasez? Pues todos sufrimos la escasez. Todos, cuando digo todos, nos referimos a tanto los consumidores, como los productores, como los estados. ¿Los consumidores tenemos escasez? Por supuesto. El dinero que tenemos no nos da para hacer todo lo que quisiéramos hacer con él. Y cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando de personas que tengamos unos ingresos bajos, unos ingresos limitados. Hablo de cualquier persona. Hablo de cualquier, hasta de los futbolistas que ganan mucho dinero, siempre tienen esa necesidad de tener más dinero porque sufren esa escasez. Si tienes un coche, bueno, estás satisfaciendo tus eh, posibilidades, tus necesidades de transporte, pero un futbolista no querer, o un empresario no que gana mucho dinero no va a querer un coche, va a querer un jet privado, va a querer un avión privado, etcétera, etcétera. Y siempre va a tener escasez. Todo el mundo sufre la escasez, bueno, salvo algunos privilegiados como yo. Fijaos que si yo cojo un papelito, yo si tengo escasez, si necesito dinero para pagar parar algo, recorto un poco mi folio, lo doblo, lo doblo, lo doblo, y me basta con soplar. para convertirlo en un precioso billete de 50 euros. Eso no, yo no sufro la escasez. Es más, claro, si voy a ir a una cafetería y quiero pagar un café con un billete de 50 euros, tal vez me vayan a decir, oiga, está cogiéndose, no, es que, eh, eh, no tengo cambio para ese. Bien, yo soy un caso excepcional, yo no sufro el problema de la escasez porque tengo el dinero que quiero. Sin embargo, cualquiera, cualquiera de los mortales sí que tiene esos problemas de escasez. Bien, decíamos que los consumidores tenemos ese problema también las empresas. Las empresas no tienen eh, un dinero ilimitado, con el dinero que tienen pueden invertir en eh, hacer una nueva fábrica, o pueden repartir dividendos o pueden pagar unas primas a sus empleados, etcétera, etcétera. Sin embargo, el dinero no es ilimitado. Hay que escoger. Hay que escoger. Igual que los consumidores tenemos que escoger. El dinero que tenemos no es ilimitado y hay que escoger. Hay que elegir. Por eso muchas veces se dice que la economía es la ciencia de la elección. Los estados... Dijimos los consumidores, las empresas, los estados, los estados seguramente tienen limitaciones con los ingresos que tienen, no pueden hacer frente a todos los gastos en los cuales quisieran incurrir. ¿no? En el momento actual de crisis económica lo vemos en el día a día, los ¿no? presupuestos, etcétera. ¿no? Eh, que no tienen dinero para satisfacer todo aquello que quisieran. Bien, la escasez afecta por tanto a todos los niveles. Si los recursos son escasos, habrá que asignarlos. Tercer epígrafe del módulo, la asignación de recursos escasos en microeconomía. Hay que asignarlos, hay que asignar a diferentes cuestiones. Con el dinero que tengo no puedo comprarme un coche y también un apartamento y también lo otro, etc. Tal, tal. Tengo que elegir. En el módulo siguiente, bueno, dentro de dos módulos, cuando hablemos del comportamiento de los consumidores, veremos cómo los consumidores realizan esa, esa elección. ¿Buscando qué? Buscando ser lo más felices posibles. ¿Para qué queremos el dinero? Para gastarlo en aquello que más placer, que más felicidad nos vaya a otorgar. Eso será lo que supondremos allí. Estudiaremos el comportamiento de los consumidores en esa búsqueda de la felicidad, en esa búsqueda del bienestar, lo que en economía llamamos utilidad búsqueda de su utilidad. Bien, ¿cómo se realiza esa asignación de, de los recursos escasos en el global de la economía? Pues muchas veces es el mercado quien da, quien da una respuesta a cómo se asignan los recursos, a qué cosas se asignan, para quién, el cómo, etc. Vamos a estudiar en el siguiente módulo, en el próximo módulo, en el módulo 2, los mercados, la oferta y la demanda y cómo se interrelacionan y cómo se alcanza el equilibrio, ¿vale? Y veremos también que el Estado también tiene un papel, desarrolla un papel importante en la asignación de los recursos, ya sea mediante la fijación de impuestos, ya sea con precio máximo, precios mínimos, etcétera, eh, toda una serie de conceptos que también, otorgando subvenciones, muchas posibilidades que están en su mano, que también van a, a influir en la asignación de los recursos. Bien, finalmente, el último epígrafe de este módulo es el que nos habla de la micro y la macroeconomía. En microeconomía vamos a estudiar el comportamiento de esos agentes económicos, los consumidores, las empresas, el Estado y cómo se eh, relacionan dentro de los mercados en distintas estructuras, como la competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística... Mientras que en macroeconomía nos ocuparíamos del agregado, del agregado, eh, de nivel de precios general de la economía en lugar del precio de las manzanas, como estamos estudiando en el caso particular de un determinado mercado. El nivel de producción, el nivel de empleo y no el nivel de empleo de cada empresa particular, etc. Nos quedaremos, por tanto, en este MOOC, en este curso, en el ámbito de la microeconomía.